Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister. Continuamos hoy con la lección número 69. Mis resentimientos ocultan la luz del mundo en mí. Nadie puede ver lo que tus resentimientos ocultan. Debido a que tus resentimientos ocultan la luz del mundo en ti, todo el mundo se halla inmerso en la oscuridad, y tú junto con ellos. Pero a medida que el velo de tus resentimientos se descorre, tú te liberas junto con ellos. Comparte tu salvación con aquel que se encontraba a tu lado cuando estabas en el infierno. Él es tu hermano, en la luz del mundo, que os salva a ambos». Intentemos hoy, nuevamente, llegar a la luz en ti. Antes de emprender esto en nuestra sesión de práctica más larga, dediquemos varios minutos a reflexionar sobre lo que estamos tratando de hacer. Estamos intentando, literalmente, ponernos en contacto con la salvación del mundo. Estamos tratando de ver más allá del velo de tinieblas que la mantiene oculta. Estamos tratando de descorrer el velo y de ver las lágrimas del Hijo de Dios desaparecer a la luz del sol. Hoy daremos comienzo a nuestra sesión de práctica más larga, plenamente conscientes de que esto es así, y armados de una firme determinación por llegar a la hasta aquello que nos es más querido que ninguna otra cosa. La salvación es nuestra única necesidad. No tenemos ningún otro propósito aquí, ni ninguna otra función que desempeñar. Aprender lo que es la salvación es nuestra única meta. Pongamos fin a la ancestral búsqueda, descubriendo la luz, en nosotros y poniéndola en alto para que todos aquellos que han estado buscando con nosotros la vean y se regocijen. Y ahora, muy serenamente y con los ojos cerrados, trata de deshacerte de todo el contenido que generalmente ocupa tu conciencia. Piensa en tu mente como si fuera un círculo inmenso, rodeado por una densa capa de nubes oscuras. Lo único que puedes ver son las nubes, pues parece como si te hallaras fuera del círculo y a gran distancia de él. Desde donde te encuentras, no ves nada que te indique que, Detrás de las nubes hay una luz brillante. Las nubes parecen ser la única realidad. Parece como si fueran lo único que se puede ver. Por lo tanto, no tratas de atravesarlas e ir más allá de ellas, lo cual sería la única manera de convencerte realmente de su insubstancialidad. Eso es lo que vamos a intentar hoy. Después que hayas pensado en cuán importante es para ti y para el mundo lo que estás intentando hacer, trata de alcanzar un estado de perfecta quietud, recordando únicamente la intensidad con la que deseas alcanzar hoy mismo, en este mismo instante, la luz que resplandece en ti. Resuélvete a atravesar las nubes. Extiende tu mano y en tu mente, tócalas. Apártalas con la mano y siente cómo rozan tus mejillas, tu frente y tus ojos a medida que las atraviesas. Sigue adelante. Las nubes no te pueden detener. Si estás haciendo los ejercicios correctamente, empezarás a sentir como si estuvieses siendo elevado y transportado hacia adelante. Tus escasos esfuerzos y tu limitada determinación invocan el poder del universo para que vengan en tu ayuda. Y el propio Dios te sacará de las tinieblas y te llevará a la luz. Estás actuando de acuerdo con su voluntad. No puedes fracasar, porque tu voluntad es la suya. Ten confianza en tu Padre hoy y certeza de que Él te ha oído y te ha contestado. Es posible que aún no reconozcas su respuesta, pero puedes estar seguro de que se te ha dado y de que la recibirás. Trata de tener presente esta certeza según intentas atravesar las nubes en dirección a la luz. Trata de recordar que por fin estás uniendo tu voluntad a la de Dios. Trata de mantener claro en tu mente el pensamiento de que lo que emprendes con Dios no puede sino tener éxito. Deja entonces que el poder de Dios obre en ti y a través de ti, para que se haga su voluntad y la tuya. En las sesiones de práctica más cortas, que te conviene llevar a cabo tan a menudo como sea posible en vista de la importancia de que la idea de hoy tiene para ti, así como para tu felicidad, recuérdate a ti mismo que tus resentimientos ocultan la luz del mundo de tu conciencia. Recuérdate también que no la estás buscando solo y que sabes dónde encontrarla. Di entonces, mis resentimientos ocultan la luz del mundo en mí. No puedo ver lo que he ocultado, más por mi salvación y por la salvación del mundo, deseo que me sea revelado. Asimismo, si sientes hoy la tentación de abrigar algún resentimiento contra alguien, asegúrate de decir para tus adentros, si abrigo este resentimiento, la luz del mundo quedará oculta para mí. Y David nos dice, mis resentimientos ocultan la luz del mundo en mí. Así hoy, dejamos ir la creencia en el sanador no sanado. Debemos experimentar lo que queremos dar. Debemos experimentar lo que queremos extender. La luz del mundo se debe experimentar antes de que pueda ser extendida. Debo conocer con certeza la mente que hay en mí para extender este regalo. No hay otra manera. Todas las formas del sanador no sanado son la creencia de que el error es posible. Estas son las formas de la creencia en que la oscuridad es real, que el error es real, que el mal es real. Y esto no es cierto. Hoy acepto la verdad sobre mí mismo para que yo pueda bendecir y sanar y consolar. No tengo otra función hoy, ni nunca. No tengo otro propósito o intención. No puedo compartir creencias irreales. Solo puedo compartir los pensamientos de Dios. Hoy me uno con el Espíritu Santo. Miro más allá de todos los sustitutos a la sanación y me abro a la luz que está en mí, que pasa a través de mí, para que me dé cuenta de que yo soy la luz. Dios ha dicho, sea la luz. Hoy reconozco esta luz. Esta luz es la fuente de la sanación. Hoy dejo que la luz sea. Dejo que la sanación sea. Sabiendo que el Espíritu Santo es el único terapeuta. La sanación del de Espíritu Santo es clara en cualquier situación en la que Él es el guía. Hoy le dejaré cumplir su función. Sabiendo que Él me dirá exactamente qué hacer, para ayudar a cualquiera que Él me envíe para que le ayude. El Espíritu Santo hablará a través de mí, si se lo permito. De nuevo hoy, dejo que la sanación ocurra. Reconozco que por sus frutos los conoceréis y ellos se conocerán a sí mismos. Sumérgete para alcanzar la luz interior. Sumérgete más allá del velo de oscuridad que oculta la luz. Hoy la salvación es nuestra única meta. Mis resentimientos ocultan la luz del mundo en mí. Hoy habré de dejarlos ir. Amén.